Hola, te saluda tu amigo el coach Iván José con algunos tips de coaching para triunfar. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los hábitos que van a transformar de manera sustancial tu vida. Pero estos hábitos, como tú sabes, no tienen por qué ser la gran cosa, no deben ser exagerados ni sumamente esforzados. Al contrario, tienen que ser pequeñas cosas que poco a poquito te van a ir desviando de la ruta que llevas actualmente para que puedas de una manera relajada pero continua ir mejorando tus resultados. El primero de ellos sin entrar en mucho detalle es establece horarios y respétalos empezando por la hora en la que te levantas y la hora en la que te acuestas. Recuerda que el descanso es sumamente importante, por eso lo más importante es que tú tengas claro a qué hora es a la hora en la que te vas a acostar y a qué hora te vas a levantar al día siguiente. Y obviamente procura que tengas el suficiente descanso, es decir, si tú sabes que necesitas al menos seis y media, siete horas, pues... Establece este lapso suficiente para que descanses lo necesario. Hay personas que necesitan más de 8 horas, hay personas que necesitan menos de 6. En mi caso yo necesito cuando menos 7 horas para dormir, así que establezco una rutina. Me duermo todos los días a más tardar 11 de la noche para levantarme a las 6, seis y cuarto de la mañana. Ese sería el primero de los cambios que hice para poder establecer bien mi rutina. El segundo es... ¿A qué hora voy a desayunar? ¿A qué hora voy a comer? ¿A qué hora voy a cenar? Esto también es muy importante para que no esté dedicándole tiempo a estar investigando, a estar pensando a qué hora voy a comer, eh, ya, ya me dio hambre, ¿ahora qué voy a hacer? Ya tengo mis horarios y eso me permite liberar mucho del tiempo que le dedico y sobre todo la energía que le dedico a tomar decisiones. Otro aspecto muy importante que hay que tener en consideración es ¿A qué horas soy más productivo? ¿A qué horas voy a trabajar? Mi horario de producción mejor, mayor perdón, es a las, entre las 9 y las 12 de la mañana. Entre, en la mañana 3 horas, en esas son las que soy más productivo. Así es que de 9 a 12 lo más importante es que me dedique a concentrarme y a producir aquello que tenga eh, mejores, y mayor, mejores resultados y mayor impacto en lo que estoy desarrollando. Por eso es tan importante que yo tenga claro cuál es el horario en el que soy más productivo. Después, a partir de las 4 y hasta como las 6, me puedo dedicar a hacer otro tipo de actividades. Ya no son tan impactantes, pero obviamente también sigo trabajando. De esta manera estoy generando cuando menos 5 horas muy intensas de trabajo en el cual... Obtengo los mejores resultados. Y como eso, ve pensando cuáles son estas cosas, estas actividades que te van a traer mayor impacto a lo largo de todo el día. Si tú estableces una rutina clara que seguir todos los días, con eso vas a ir mejorando sustancialmente tus resultados. Este es el primer consejo. Segundo consejo, lee al menos 15 minutos diarios. Hay muchísimos libros que tienen una cantidad muy, muy, muy importante de consejos y de contenido importante para ti para desarrollar tus cosas. Puedes empezar por leer algo muy, muy dedicado a lo que tú estás haciendo, a tu profesión, a tu oficio o a lo que quieres lograr. Puede ser, por ejemplo, si estás pensando en, en desarrollar un físico muy, muy este, este, estético a lo mejor, pues que te dediques a leer 15 minutos al día temas referentes a cómo desarrollar tu físico, a cómo incrementar tu masa muscular, a cómo disminuir la grasa corporal, etc. Pero también te conviene mucho leer cosas que a lo mejor no tengan aparentemente una relación, porque estas cosas lo que van a permitir es que te van a complementar conocimientos y de alguna manera te van a ayudar a tener más ideas al respecto de uno u otro tema. Si tú, repito, estamos hablando del tema de la salud, el cuerpo sano, etcétera, pero tú leíste algo acerca, no sé, de estoicismo a lo mejor, bueno, de ahí se puede generar, imagínate que la frase que leíste estoicos, de los estoicos se refiere a eh, no tener miedo porque no es algo que dependa de ti. Entonces tú ya sabes que cuando tienes una rutina puedes descansar un poco del... De, del estrés que te causa el saber qué cosas sí puedes controlar y qué cosas no. Esto a lo mejor no te hace mucho sentido, pero cuando empiezas a leer de diferentes temas, cuando empiezas a adquirir conocimiento un poquito más amplio, lo puedes aplicar de mejor manera en cada uno de los rubros en los que, lo, en los que te estás enfocando. Ese es mi segundo consejo. No lo tires por la borda. Es buenísimo, ¿eh? Tercero. Descansa, descansa de los esfuerzos concentrados. Cuando estás muy, muy, muy concentrado, procura que no sea más de una hora. Hay estudios que han revelado que la atención de una persona no se puede mantener eh, fresca y continua por más de 50 minutos. Así que si tú descansas, tomas un periodo de 50 minutos de esfuerzo y luego descansas 10 minutos, cuando vuelves a arrancar, tienes otra vez estos este, este Esta reserva de energía y de, de concentración nuevamente en 50 minutos, entonces te, te refrescas, te renuevas y tienes mejores resultados que si tratas de estar dos o tres horas continuas haciendo un esfuerzo eh, concentrado, entonces por favor descansa, relájate, permite que cosas las cosas sucedan a tu alrededor y que tú puedas estar eh, presente en cada momento no te distraigas es muy importante mantenerte 50 minutos activo para que después puedas permitir distracciones y luego nuevamente puedas retomar eh, la, la concentración al 100% y finalmente te voy a dar este último tip este es un pequeño tip pero también es un hábito que hay que ir generando que es recompensa todos tus logros por más pequeños y parciales que sean, date una recompensa. No te estoy diciendo, si estás a dieta, no te estoy diciendo, baje dos kilos. Ah, entonces me voy a comer 10 chocolates. Pues obviamente eso es contraproducente. Pero a lo mejor si tuviste un día eh, en el cual produjiste a lo mejor eh, cuatro o cinco cosas muy buenas... Pues obviamente es conveniente que te des un respiro y que te recompenses, ya sea leyendo un libro, viendo una película, algo que te haga sentir recompensado, algo que digas, wow, este me lo merezco y me lo voy a dar en este momento, porque con esto vas a reforzar el, la sensación de placer cuando consigues algo positivo y cuando nosotros vamos reforzando esta sensación es mucho más sencillo que se formen los hábitos que nosotros estamos buscando crear, a veces el esfuerzo es, sobre todo los primeros días de cuando estamos generando un hábito, el esfuerzo es bastante, bastante alto y cuando nosotros nos recompensamos pues nuestro cuerpo, nuestro cerebro inmediatamente asocia el pequeño esfuerzo en este hábito con, con una recompensa y es mucho más sencillo, repito, que tú puedas disfrutarlo. En fin, estos son los consejos que te voy a dar el día de hoy. Por favor, eh, sígueme en mis redes sociales Instagram, Facebook, eh, YouTube, TikTok. Ahora vamos a empezar con TikTok. Síganme en mis redes sociales, da like, comenta, comparte para que todo el mundo pueda recibir los beneficios que tú ya estás adquiriendo con estos consejos. Te mando un fuerte abrazo, soy tu amigo el coach Iván José y recuerda que estás en el coaching para triunfar.